¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me llamo Ángela Gabriela Silva y el día de hoy voy a hacer una receta que les gustará mucho. Se llama Pizza Bigotes. Los ingredientes son 500 gramos de pollo, 300 gramos de queso, 200 gramos de tomate, 50 gramos de cebollín, sal y pimienta al gusto, salsa de tomate y masa para pizza. Recordemos amigos que antes de cada receta debemos lavarnos bien nuestras manos y recogernos bien el cabello para que no caiga la comida. Vamos a prepararnos. Después de que hayamos lavado nuestras manos y ya estamos listos, empezamos a hacer la receta. Esparcimos la salsa de tomate sobre la masa de manera uniforme sin salirnos de la masa. Agregamos el pollo desmenuzado. Luego las rodajas de tomate las esparcimos cubriendo todo el pollo. El ingrediente que no puede faltar para que nuestra pizza quede deliciosa es el queso. Entonces podemos agregarlo al gusto. Adicionamos una pizca de sal y pimienta sin excedernos para que no quede ni picante ni salado. Ahora empezamos a armar nuestro gato. Ya tenemos armada nuestra pizza de bigotes, lista para hornear a una temperatura de 180 grados durante 15 minutos. Después que han pasado los 15 minutos, tenemos una deliciosa pizza para disfrutar. Buen provecho y nos vemos después con una nueva receta.